Sí, hola. Este martes estamos convocando a la Jornada Unificada y Asamblea, este 2 de agosto a las 8.30 de la mañana en la EP3. Creemos que es fundamental concurrir masivamente a este espacio. Es un momento, estamos atravesando una situación política crítica, donde hay una crisis política y económica en la cual han aumentado los precios de la totalidad de los artículos de consumo básico, eh, estamos en una situación donde el, el ajuste trimestral que estamos recibiendo, el acuerdo que tuvimos con el gobierno a principio de año no está dando abasto, se están licuando los salarios no alcanza, eso también lo vemos reflejado en las escuelas, las partidas de refrigerio no están alcanzando para poder garantizar la alimentación que necesitan los estudiantes. Así que bueno, eh, creemos que es eh, importante eh, organizar la lucha por el salario, por la jubilación y fundamentalmente discutir contra la reforma educativa, laboral que, que, se, que está avanzando en los diferentes niveles y modalidades. Fortalece tu sindicato. Afiliate a TEN, rumbo a los 40 años. Cuatro décadas de lucha. Otro de los temas centrales, venimos a poco tiempo de haberse cumplido un año del de triple crimen de Aguada San Roque. Eh, seguimos insistiendo que tenemos que luchar por justicia contra el crimen eh, de Aguada San Roque, exigiendo que los responsables políticos, que Gutiérrez, que Storioni, sean imputados. Pero hay un punto que es central para, 31, todos los, 31, ¿no? claro, para todos los trabajadores y trabajadoras de la educación Que está relacionado con la situación que se está atravesando en el Jardín 31 eh, Es un momento en el que tenemos que salir a rodear de solidaridad a las compañeras eh, nos posicionamos abiertamente en contra del de, eh, sumario institucional que ha llevado adelante el Consejo Provincial de Educación. Creemos que tenemos que rechazarlo, tenemos que rodear a las compañeras, acompañarlas en todo este proceso que es un ataque no solamente a ellas sino al conjunto de los trabajadores de la, de la educación. Sí, porque se un precedente muy grave y también en defensa de las compañeras del taller didáctico porque digamos un hecho aberrante se ha transformado en un ataque a toda la docencia. Sí, sí, sí, el, el Consejo ha intentado imponer que eh, se realice la revinculación con, con las compañeras del de taller didáctico, así que eh, convocamos a todos los compañeros y compañeras a participar de esta jornada y de esta asamblea para tomar medidas eh, en defensa de nuestras condiciones laborales, en defensa de nuestro salario y fundamentalmente en defensa de las compañeras del Jardín 31. Bueno, muchas gracias Vale y nos vemos el miércoles ya con las resoluciones de la Asamblea para compartir con toda la base. Ahí estaremos compartiendo. Esto fue Aten Capital les canta a las 40, el repaso semanal de la actualidad de nuestro sindicato.